Nos encontramos en un hotel emblemático de Marbella, que bueno, se ha convertido en el Grupo Med, Y nos encontramos con motivo de la inauguración a una persona muy especial para nosotros, Eva Tenor, que tuve el gusto también de conocerla en otro evento. Ella es nacida en Sevilla, está mucho por Sevilla, viaja muchísimo. Es una artista internacional con una voz preciosa y qué gusto también que te puedes entrevistar hoy, ya que por tu trabajo, por el mío, no podemos mucho coincidir. Eva, ¿qué tal? Conmigo? Pues nada, encantada de estar aquí en otro evento más. En, en Marbella, ya nos conocimos eh, hace unas semanas, ¿verdad? Y encantada de disfrutar de nuevo de, de esta tierra maravillosa y, bueno, rodeada de siempre gente muy interesante. La verdad es que es muy bonito estar aquí, sí. pero más bonito es tu voz, que nos encanta, es Muchas una artista internacional, ha viajado por todo, por todas partes, por todo pues el sí, mundo. Todo. ¿Cómo empezó tu carrera, Eva? Pues mira, como buena andaluza, pues empecé cantando flamenco y copla y ganando concursos en televisión y demás pero bueno como tengo una carrera clásica a las espaldas piano y, y canto pues terminé dedicándome a la lírica y, y es con lo que llevo recorrido pues medio mundo la así que finalista de un sí bueno me presenté también a tierra de talento en estos eh, en estos años de pandemia que, que hemos sufrido todos tantísimo pues fue una, una bueno ganas de que de, de to... De, de tocar el escenario de nuevo con estos tiempos de pandemia y me presenté a tierra de talento y bueno pues llegamos a la final con la lírica que es algo importante pero bueno ...fue una anécdota más en, en mi carrera... Pero ...has hecho sí. de todo ¿no?... Sí, ...has he hecho, hecho teatro incluso... Sí, sí, ...¿cómo sí, es sí. Eh, trabajar en el teatro?... ...pues es maravilloso y, y realmente ¿sabes por qué me gusta mucho la ópera... ...y, y este, este mundo lírico?... ...porque la ópera te permite interpretar... ...un gran personaje y cantar... ...con una gran orquesta sinfónica... A la vez entonces es la máxima expresión musical es la ópera porque eh, sincronizan las dos las dos artes la interpretación y la música de una manera excepcional así que bueno, un poquito porque ha estudiado con los mejores pero ha sido sí, domingo eh, bueno, pues, sí conmigo. renata sido... scotto miren la freni que, que la perdimos eh, hace, hace poco también recientemente y bueno eh, eh, me he preparado con gente muy muy importante he tenido la suerte de ser alumna activa de, de, de personalistas personalidades tan importantes ¿no? Eliana Cotruba, Tasco, el Tascotto, Miren Lafreni, Plácido Domingo Y bueno, aprendes mucho de, de gente tan importante Con Plácido también he compartido escenario Y, y bueno, siempre te dan mu muchas tablas ¿no? Esa seguridad de, de tener una buena técnica que te respalda Aparte del don natural que Dios te da Pero, pero siempre con la formación que te hace tener esa seguridad en el escenario ...así que genial... Bueno, tienes muchos proyectos... <risa> ...cuéntanos algunos porque no paras tampoco... Sí, sí, no eh, ...tienes ahora en Sevilla precisamente... ...sí, no, no, no voy marcha... a estar muchos días aquí en Marbella... ...porque ya el lunes tengo ensayo... ...el martes eh, día 13 y, y el 15 de septiembre... ...tengo concierto en Sevilla... ...con la ma banda sinfónica municipal de Sevilla... Eh, ...inaugurando la, los festejos de, de taurinos de San Miguel... ...y vamos a hacer dos conciertos maravillosos en, en Sevilla... ...así que bueno, es de lo, lo primero, lo más cerquita que tengo... ...y después pues hay más cositas... ...y alguna cosilla que, que aparecerá también por aquí por Marbella... ...espero, dentro de poco, así que ya lo anunciaremos ¿no Elena? Me lo vas mandando ya Yo todo, ya que ya... para la primicia... Eh, pues, ...me lo vas mandando, que si puedo ir a Sevilla sí, también sí. voy a verte... ¿eh? ...por supuesto, claro me que lo sí, lo claro que ¿no? sí... Eh, sí. maravillosa ...y de verdad que te agradezco mucho que nos hayas conseguido... Esta de entrevista, esta pequeña oh entrevista, y hemos hecho un poquito improvisada ahora sí, que sí, se inaugura sí, el hotel, sí. pero bueno, que habrá más ocasiones de, supuesto, que nos claro cuente que sí. mucho más de tu recorrido. Muchas gracias. Gracias, ¿no? gracias a vosotros, gracias, Elena. Hasta ahora.